3381 esa es la línea de comunicación para que nos dé su opinión acerca de esta pregunta repito, ¿considera usted que darán resultados las reuniones de Abinader con líderes políticos para tratar crisis? ¿Eh? yo pienso que sí porque los líderes políticos también se sienten importantizados, el presidente no solamente lo ha invitado al palacio, sino que ha ido a los lugares y eso es importante eso te indica a ti que es un individuo que piensa en la democracia como algo que, tiene, que, que debe tener un equilibrio y que los líderes políticos tienen su importancia del punto de vista de su condición de opositores y eso es bueno Mira, yo pienso que eso va a dar resultados siempre más. el diálogo en las democracias tiene resultados sí sí eso es así no se puede enfrentar crisis de esta naturaleza que no es el producto de, del Estado Dominicano sino que nos vino, nos vino encima y es un, lo que llamaríamos en estrategia o en marketing político, son factores externos que atacan directamente a la condición eh, estatal, entonces solo si hay consenso y el presidente Abinader, así lo ha entendido, puede enfrentarse de forma más altruista, de forma más proyectante a un resultado, porque aquí hay un problema, no nos hemos proyectado a un resultado. Así es. Bueno, bien señores, Presidenta inicia diálogo con líderes de partidos políticos. Vamos a ver las imágenes mientras yo le voy diciendo qué ha pasado. El presidente Luis Abinader inició ayer la jornada de diálogo con el liderazgo político nacional para abordar los temas más relevantes del país, sobre todo en medio de la crisis económica, social y sanitaria provocada por el COVID-19. El primer encuentro fue con Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País, a quien Abinader visitó en su local principal, Posteriormente, el mandatario visitó la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode para reunirse con el exmandatario y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández Reina. Finalmente, acudirá a la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Acudió. para conversar con el expresidente Danilo Medina, con Temístocles Montás y otros altos eh, dirigentes. Recordamos que tras su elección como presidente de la República, Binader anunció que visitaría a los líderes del país para dialogar con ellos sobre los problemas generados por la pandemia del coronavirus, la crisis económica y otros males que afectan a la sociedad dominicana. El diálogo que se inició ayer jueves, no solo abarca el liderazgo político, sino también el social, el económico, el religioso, el educativo y sindical, entre otros sectores, como ha permitido, como ha anunciado el mandatario. Así es que hay que darle un, un aplauso, ¿verdad?, a don Luis Abinader Corona por este gesto, que quizá inédito, que es quizás inédito, no tengo memoria, para recordar que otro presidente casi recién instalado ya ha salido a hablar con la oposición, sobre todo incluso con el partido que sustituye. Ustedes vieron ahí que fue hasta más, un, poco, un tanto más amplia no la reunión con el PLD. Yerjan. Bueno, eh, con relación a eso, siempre eh, los presidentes visitan a los expresidentes eh, no para temas tan específicos como es eh, una situación que no se había vivido pero sí eh, eh, los presidentes siempre tienden a distinguir a los expresidentes con con, con la visita verdad. Eh, no, no tengo registro de si se si había un presidente reunido anteriormente con, con sectores de la oposición que es el caso de, de Guillermo Moreno Fíjense ustedes que visitó a Leonel Fernández, que es en, un expresidente de la República. Visitó a Danilo Medina, que es también un expresidente de la República, pero Danilo acompañado de, de, de lo que tiene que ver con el partido de. Ahorita de la se queja y Reyes. De la liberación dominicana. que Reyes era candidato, claro. Lo no se rían. Lo, bueno, creo que debió incluirlo a todos también. No, eso no, no, no le quita valor. Eh, creo que es importante el hecho de que Luis Abinader esté escuchando a los, a los diversos sectores, eh, escuchando, ¿verdad? Eh, y recibiendo opiniones y sugerencias con relación a, a cómo enfrentar esta, esta situación del COVID, que lamentablemente sigue cobrando vidas. Ayer eh, se dio a conocer eh, la muerte de 36 personas. Eh, se habla de que son personas que vienen, que son, acum son acumuladas. 1,801. Eh, sí. Van en, en los últimos 17 días, van un total de 340 y tantas personas fallecidas. Y realmente eh, es notorio que la letalidad de, la, de esta enfermedad ha subido, lamentablemente. Y entonces es correcto que Luis Abinader se esté reuniendo con los diferentes sectores para buscarle solución a esto. Lo único que, eh, si realmente, eh, y esto es, eh, lo digo verdad, eh, chocando con, con la situación, es que si realmente le quieren buscar una solución a, a, a lo del COVID, tienen que olvidarse de la parte, lamentablemente, de la parte económica a través del turismo, porque si no sería una contradicción. Si nosotros seguimos recibiendo en la República Dominicana turistas, que no se le haga prueba, o que se le haga prueba de manera aleatoria. Si seguimos dejando, lamentablemente, que la gente esté yendo a los risores y que tenga contacto físico, eh, ese, ese contacto social que se da en, en los ambientes turísticos, lamentablemente no le vamos a buscar solución, eh, o se le está buscando solución eh, aparentemente solamente en, en, en, en la prensa. Pero entiendo que la República Dominicana debe buscarse a, a una estrategia real Ayer yo veía que Cuba tuvo un pequeño repunte en, en, en los contagios. ¿Y qué hizo inmediatamente? Cerró. Cerró. Eh, la Habana está cerrada. Tú no puedes entrar a La Habana eh, a menos que tú vayas a abastecer algo que tenga una justificación que, eh, avalada por el gobierno. Eh, pero tú no puedes entrar a la capital de, de Cuba. No puedes entrar hoy. Desde ayer tú no puedes entrar. Incluso ellos que no tenían toque de queda de manera eh, constante, eh, establecieron un toque de queda desde las 7 de la noche, hasta las 5 de la mañana, muy parecido al de aquí, pero eh, aquellos lugares donde hay mayor brote, ellos lo, lo están cerrando. Entonces, ¿qué, ¿qué nosotros también debemos hacer? Cerrar, lamentablemente, cerrar otra vez las fronteras, y ahorita vienen a decirme, no se puede cerrar la frontera, eh, si ¿sí se puede cerrar, se demostró que sí, cerrar nuevamente la frontera, cerrar las ciudades, controlar a la gente, si hay que tirar al ejército a la calle, por eso yo decía, o a la buena o a la mala. Si hay, que tirar, si hay que tirar el ejército a la calle, eh, eh, lamentablemente hay que hacerlo, pero mientras tanto tenemos que controlar a la sociedad, tenemos que enfrentarlo de manera real. Esta enfermedad que está dejando ya miles de muertos, eh, no solamente en la República Dominicana, sino en todo el mundo donde ya nos acercamos a los 900.000 mil fallecidos. Bien, gracias, Yerian Francis. Miren, como decía antes, siempre veremos, prudente que un mandatario de un país cuya constitución establece que es un régimen o un sistema social democrático y de derecho tiene la condición de consensuar grandes retos porque los grandes retos se deben hacer con grandes Proyectos de consenso. Y sobre todo que sabiendo que en esta etapa, en ciertos aspectos, aunque se dice tener la mayoría, tienen un Congreso un poco más equilibrado, en ciertos aspectos, porque en otros pueden pasar la planadora. Lo hicieron con lo de Win, con, con el primer proceso que le hemos criticado a este Congreso, no al gobierno, porque se supone que estamos hablando de un Estado cuyas poderes están separados. Déjame así. <risa> <risa> ¿Te gustó eso? Está bueno el chiste, está eh, temprano. ¿Te gustó eso? Muy buen chiste. No, no, eso no es chiste, porque entendemos que hay una separación y que a la fecha no nos ha dado todavía oportunidad de conocer acción política frente a una decisión que se debe tomar en el Congreso y que haya la, la cuchara tan metida como lo tenían en, en el pasado el Estado. Y eso es lo que debe procurar el presidente Abinader. Más allá de verse imponer desde el Estado, desde el Poder Ejecutivo al Congreso, unas medidas o una ley o una decisión que requiere el, la, el sancionamiento de ella, que sea previamente por un consenso de las bases políticas que allí están representadas. Es decir, hacerse acompañar en una etapa de crisis como la que estamos viviendo, del consenso de las fuerzas políticas que deben de dar respuesta en aspectos legislativos, creo que es una de las principales fortalezas que puede acompañar al presidente Abinader. Yo confío en eso y debemos confiar porque he dicho en reiteradas ocasiones que cuando percibimos el Estado un todo y que ese todo el soberano es el pueblo y yo soy miembro del pueblo y nosotros somos miembros del pueblo y que tenemos como condición ciudadana la de ser gobernado por un hombre que le hemos dado la confianza, o la gran mayoría le ha dado la confianza, se requiere que haya una, una conexión o una retroalimentación en este proceso, donde todos por igual sintamos que de fracasar él o de él tomar malas decisiones, de no consensuar, entonces tendríamos un retraso en alcanzar nuestros más perentorios deseos de un país en desarrollo y un país donde la distribución de la riqueza nos llegue a todos. Porque, óigame, vale, cada vez que yo pienso en este proceso de distribución, cómo lo haremos, cómo romperemos esa, esa, ese anillo de la economía dominicana, donde a nosotros se nos hace creer que nos están dando servicios y nos están apoyando en la crisis y en, la, y en el de norte nos lo están robando. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando? Que hay una desigualdad y un abuso del poder, porque cuando tú tienes un valor por kilos consumido, ustedes saben que hasta 300 o 400 usted tiene un valor, ¿verdad?, pero cuando llega a los 700, eso es para alto consumo y tiene otro valor. Lo correcto sería que si yo estoy consumiendo lo básico y paso del y estoy pagando la luz a 11, ¿verdad? A 11 pesos. Si me paso de ahí, de ese punto, al otro que paga a 16, cóbrame la diferencia de los 16, pero no haga esto. El de los 16 arropa los primeros 300 y se convierten en 700 y pico y te lo cobran todo a 16. Mientras mayor consumo, ¿cuál es la ley? Mientras mayor consumo, menos el costo, pues esto es al inverso. Esto es un robo, bueno. una estafa. Entonces, todo eso tiene que ver con las buenas decisiones y lo que hay que revisar en este país para devolvernos a nosotros una calidad de vida y una oportunidad de percibir que de lo que se genera en el Estado, nosotros como ciudadanos los recibimos a través de esos servicios y no se nos, lo, no se nos quita del bolsillo sin darnos cuenta o, o, o a, como ellos digan, y no nos dejan en paz. La clase media aquí está siendo golpeada. La, los pobres son más pobres y los ricos más ricos. Bien, gracias Francis. Señores. Yo lo veo a ustedes muy contento con la visita de Abinader. Pero yo me pregunto, ¿realmente estamos hablando de consenso? No sabemos. Bueno. No sabemos. ¿Sabe por qué no sabemos? Porque el hecho de una visita no quiere decir que haya consenso. No, claro. Entonces, ¿quiere lo que vamos, lo que, lo que consenso sería si, el, si todo el público se enterara qué trataron, qué le, qué le opinó Guillermo o qué le opinó Leonel ¿Y qué tomó él de lo de Guillermo? ¿Y qué tomó él de lo de Leonel? Y se puso de acuerdo e inició, e inicia su, su, el desarrollo de sus propuestas. O sea, bueno, hubo consenso porque todos se pusieron de acuerdo que el asunto era más prueba o menos prueba, o que el asunto era más esto, más aquello. Bueno, pero en definitiva no lo sabemos. Habrá, hay que esperar para ver si realmente hubo consenso. Yo le voy a decir una cosa. Esas visitas que hace que hace Abinader a los líderes políticos eso no es eso no fue dije que, que, que se le ocurrió vamos a déjame ir a visitar a Leonelia y, y a Danilo y a Temo Montano eso es un, eso es programado y Abinader sabe y su equipo de, de comunicación sabe que eso le va a generar al presidente unas buenas vibraciones con la gente le va a generar al presidente unas buenas opiniones de los eh, de los eh, de los opinadores de los y, creadores y, de, de y una ligera calma de claro, todos los ataques ves, claro. que cuando los cuando entra los gobiernos de una vez que está afuera comienza a atacar y esto pudiera tranquilizar un poquitico a la a los seguidores ahí dijo Camejo yo mi opinión como dirigente del PLD es que el PLD no se reúna con Abinader por todos los ataques Óyeme pero ustedes no son inmaculados sí. para que usted me diga a mí no pero eh, usted se cree que usted es un ángel de, de un serafín para que sí para que no que no se toque no, por Dios, usted acaba de salir de un gobierno con muchísimas quejas de la gente y muchísimos comentarios y muchísimas noticias, muchas de ellas inventadas, otras ciertas. Entonces hay que investigar, hay que analizar, porque son los cuartos de nosotros, no son los cuartos de de, del PLD. Entonces es, un, es una, una altanería y una, una prepotencia que, que uno dice, pero bueno, ¿y, y qué es esto? ese partido no era así, yo lo digo porque duré muchos años en él entonces ven acá En definitiva. Eh, hay gente que siempre ha sido así eh, por bueno, ejemplo, sí. cuando tú buscas a Franklin Almeida, Ay, hoy eh. Que está hoy con la uno fuerza está del dentro pueblo. del PLD que está con la fuerza del pueblo porque hace dos do días que está en la fuerza del pueblo. Eh. Ese tipo siempre ha sido un, un arrogante y un prepotente, eh. Franklin eh. Almeida. Así es, así siempre es. lo ha sido. Así es. Incluso recuerdo. Franklin alguna, Almeida, alguna Felucho, eso son una, Eso eh, es una estirpe. Ese grupo siempre ha sido lo mismo. <risas> sí. De hecho, el PLD sí. siempre fue lo mismo desde 1996 para acá. Siempre ha sido lo mismo. Lo que pasa es que una cosa es cuando tú estás en el poder y otra cosa es cuando tú estás fuera. Sí, pero ese grupo siempre ha sido, por lo menos lo que siempre ha sido arrogante y prepotente, siempre ha estado ahí, Así ¿sí? lo han es. demostrado. Pero bueno, la cuestión es esa. ¿Qué acordaron? ¿Qué acordaron los líderes con el presidente? No lo sabemos. Mira, eh, según las opiniones seguirá el presidente las opiniones de los demás, o sea, habrá llegado a. Yo pienso que debía de haber un diálogo mucho más centrado entre ellos. Una cumbre, tú dices. Exacto. Sí. Y llegar. a a decisiones concretas, porque hasta ahora lo que el presidente ha hecho es un acto de relumbrón, que, que, la, que la, su, su equipo de, de, de publicidad sí. sabe que eso le va a ganar, le va a generar al presidente muchísimas opiniones favorables, y es bueno. Y a nosotros como sociedad nos encanta el hecho de que un líder político que está ahora mismo en la cúspide del poder, baje a la oposición y le diga, mira, ¿qué tú opinas de esto?, Mira, o sea, eso está mira, bien te voy que a decir es muy algo. bueno el equipo, el, el, el equipo de, de, de estratega de, de, de Luis Abinader. claro que, es, que sí mira. está mira. dirigido claro por eso. Bengochea, ¿verdad? El, el colombiano si no, no, pero, pero sí realmente mira, veo que es un equipo muy pero muy bueno veo realmente que, que mira, bueno entonces, entonces eh, eh, dame un momentito Francis. la idea que yo estoy planteando es significa eso que hay consenso entre el, el gobierno y la oposición para enfrentar la crisis, no, todavía no lo sabemos pero es un paso importante. Eso sí es importante. El hecho de que el presidente eh, sienta que debe escuchar las opiniones, no hacer lo que ellos dicen, pero sí escucharlo, ¿Por porque todo el mundo... Hay una, hay una famosa canción que se llama Desiderata, que dice, escucha al tonto e ignorante, porque ellos también tienen su propia historia. Es decir, todo el mundo tiene algo que aportarte. Uno te aporta más, otros te aportan menos algunos los que te aportan es tan mínimo que tú ni cuenta te da pero te aportan entonces eso sí. es es importante pero hay que esperar los resultados mira yo te voy a decir algo yo no tengo eh, mayores eh, pesimismo porque en definitiva si te fijas estaba pautada estas visitas en el día de ayer incluida al final de la tarde una parte con el presidente Medina sí. que no se dio. No se dio, no. No Y se es dio, correcto, ¿no? Y es correcto que no se diera, porque los lo lo periódicos dicen que sí. No, no. no, no es correcto que no se diera, porque eso tendría otra lectura. Y se pensaría una especie de especulaciones: que a trataron cómo fue. Y rompería lo que era el objetivo del día, que era tratar el COVID. Pues sí se trató COVID. Y ya sabemos que la fuerza del pueblo en Funglode le detalló con claridad lo que pensaba y lo que ha recogido, porque ustedes recordarán que Leonel Fernández, durante el proceso de cuarentena, le dedicó y una serie de científicos médicos que trabajan y aportan a Funglode, no solamente locales, sino internacionales, produjeron un documento, sobre todo en salud, que es el que se le entrega al presidente con los puntos nodales para enfrentar la crisis. Eso es un primer aporte que ya lo había hecho la fuerza del pueblo durante los procesos de cuarentena. Ayer se concreta que al liderazgo se le permitiera opinar, eso es importante. Y que a las claro. conclusiones, obviamente, como tú decías, tenemos que esperar después que recogen en esas lluvias de ideas, pero muy concretas, como es el caso de la fuerza del pueblo, el presidente tendrá que tomar medidas y veremos los resultados de esas visitas. ¿Cómo? En la decisión que tome finalmente el gobierno para enfrentar esto. Correcto. No desesperáis. Eso se va a ver ahora. Eh, no, eh, desesperáis. no desesperéis. No desesperéis. Ver, ver lo que es el resultado de estos encuentros es importante. Sí. Eh, creo que también tiene que reunirse con otros sectores. Eh, eh, específicamente, ya se reunieron con el Colegio Médico Dominicano que le... Le propuso, lo incluyeron ya en, en los procesos. Sí, que le propuso eh, cerrar el país 24 horas, por lo menos por una semana. Así es. Eh, ahí está la diferente propuesta. Yo sí creo que hay que tomar en cuenta y, e identificar dónde están los focos de contaminación. No tenemos. La... que ayer volvió a subir la cantidad sí, de, 300, de 36 muertos, sí, 36 lo, muertos lo que pero los contagiados es... que estaban como en 200 y pico porque bajó la prueba subieron ayer a, a, a mil y tantos y entonces hay que identificar qué es lo que está pasando si no se identifica eso vamos seguimos caminando a la cieguita seguimos preguntándonos tenemos un y reporte epidemiológico un de la, del país que la gente o sea, hay mucha gente que se va a poner bravito conmigo y lo voy a tratar en no mi forma sí, Mucha gente se va a poner bravito conmigo. ¿Por no sería tengo la que primera decirlo, vez. ¿Por qué? Tengo que decirlo. Es común. Sí. No, no, sí. tengo que decirlo porque es algo que, se, <risa> que está pasando y que la gente lo ve que todo el mundo se queda callado. Las estancias infantiles, uh -huh. las salas de tarea están laborando normal. ¿Cómo? Yo he visto aquí en San Francisco de Macorís. Varias estancias infantiles, no la del gobierno, las privadas, ah, que están laborando Normalmente Sin ninguna decir, regulación. Que los niños están juntando. Salud, salud pública. Salud. Atención, salud pública. Salud. Me van a excusar los dueños de, de estancia, que, es, que hay gente que son amigos de uno ahí, pero no, es así, esa no, porque llevar los niños a juntarse con otros niños en una estancia infantil, en una sala de tareas, es altamente peligroso y lo están haciendo, yo no sé si con el permiso de salud pública, atención el director de salud pública eh, provincial, yo no sé si lo están haciendo con autorización, de, estoy seguro de que no, prácticamente, porque no puede ser eh, pero están laborando de manera tú normal sabes y no ayer, fue que nadie me lo dijo fue que yo lo vi. Mira, tú hice, sabes eh, que, eh, Yayan, eh, Luis Vargas, en una canción no fue sí, que me lo dijeron, fue, fue, que, fue que yo mismo lo vi. Fue que yo mismo lo vi sí. Mira, Yerjan, eh, tú sabes una cosa, que ayer mi hija Chandel me, nos comunicó que hoy le harían un examen físico a nuestro nieto más pequeño, a Sebastián. Y es porque él fue seleccionado de los niños que van a empezar pre, eh, presencial Allá en, en, en Estados Unidos. Okay. Es su primer año, apenas tiene cuatro años, es eh, cuando empieza la, eh, su trayecto educativo pero no lo hacen hasta que no obtengan las pruebas y sobre todo que van a tener que hacerle pruebas de COVID. Entonces, sí. si estos niños que son llevados como primer grupo a iniciar las, las clases presenciales, otro grupo irá eh, virtual. Entonces, el Estado se compromete a que sean niños sanos pero hay una evaluación en la familia que debe de tenerse muy en cuenta, que es la labor social de la que tienen muy desplegada, que te visitan a la casa y ven cómo está la... que también la madre y el padre se lo va a tener que hacer. Sí, pero en Estados Unidos hay un lío con eso, los maestros no quieren. Obviamente, pero yo voy a ver a cuál será el es... desenvolvimiento, pero están buscando las medidas más atinadas, cuestión yo, de garantizar miren, salubridad en esos sitios. Yo creo, yo creo... Que aquí hay que hacer como hizo Japón. Japón paralizó. Y dijo, espérense, eh, eh, aquí hay un frenazo. El mundo dio un frenazo. Todo, el mundo entero se paralizó. Todo. Lo que, lo, que, lo, que, lo que era impensable sucedió. Que fue que cerraron fronteras, eh, los vuelos se paralizaron, todo. Eso era impensable, como, como iba el ritmo del mundo. Impensable. Y así sucedió. Lo que yo creo es que tenemos que mantener ese frenazo. Hasta encontrar una solución hasta que ya señores yo veo que ya China mandó para, para Perú ahí una vacuna para probarla eh, en humanos ya veo que Rusia tiene una yo no tengo una, confianza una, en esa vacuna eh, bueno pero ya Rusia tiene una eh, también hay, hay, hay países que ya tienen que ya están desarrollando <risa> sus vacunas y yo creo que no va a pasar seis meses más para que ya nosotros el el mundo tenga una vacuna efectiva eh, eh, la, eh, Oxford también tiene otra vacuna. Entonces, yo creo que ya en unos seis meses nosotros, el mundo estaría ya teniendo se ¿so entiende enfre para enfrentar al COVID. ¿Por qué no esperar todo el mundo, salvo algunos aspectos de la economía, porque si no se derrumbaría todo, eh, ¿por qué no esperar a ese tiempo para volver a arrancar, incluyendo la educación? Que vi un fuetazo que mandó el listín diario. Ustedes leyeron el... el, el, el el, el editorial del Itin Diario, de hoy es un mandato ni un paso atrás. ¿De hoy? sí no, eh, Un mandato, ni un paso atrás. ¿De quién es el Itin Diario? Es un grupo económico, ah, bueno. incluso los resetan ahí, sí. están los corripios. Sea sí. el que sea que esté, le están diciendo al gobierno, ni un paso atrás. Esto, esto va para allá como sea. Incluso el propio ministro dijo, arrancamos el día 2 como sea. Entonces, Creo que eh, tenemos que orientar la nación hacia la lucha contra el COVID, porque una cosa es la lucha contra el COVID, eh, tenemos que enfocarnos en eso. Y otra cosa muy diferente es tú decir que estamos luchando contra el COVID, por el otro lado, permitir la libertad de que se están permitiendo en este Bueno, país. señores, What? el presidente dijo que además visitaría sectores sociales, económicos, religiosos, educativos y sindical. Vamos a ver qué resulta de esto. Pienso que puede resultar algo, algo bueno, pero hay por supuesto grandes intereses envueltos en Ay, que la vida continúe. Y uno de esos intereses está relacionado con el sistema educativo. El Litín Diario que tú acabas de mencionar, Pepín Corripio, es el tiene, es el dueño de la empresa que hace todas las publicaciones de educación. ¿verdad? Y hay que decirlo, Y es dueño del litín Diario. Hay que decirlo, todas las televisoras ahora mismo. Eh, de, a nivel nacional eh, están eh, presionando para que la clase inicie y que, y que sea a través de la televisión y de la radio. Claro. Igual que, la, que, que la, la, sí, pues, esta? La, la las compañías que venden internet también, porque saben que hay una la, la, la prestadora de, de servicios de internet. Bueno, hay una llamada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Quién nos habla? Sí, habla Héctor Rojas de la Peña. Hola, Héctor, ¿cómo Héctor? estás? Adelante. ¿Cómo están ustedes? Yo oyéndolo a ustedes comentando ahí. Y me gustó la, la idea de este muchacho, que uno piensa eh, en cosas de las que están pasando en el país. Por ejemplo, eh, excepto el sector de salud, yo creo que es una de las cosas primordial Yo creo que eso debe estar primero, porque está bien. Eh, los niños tienen que estudiar, los muchachos tienen, todo el mundo tiene que estudiar. pero es lo que dice este muchacho, esperar ese mes que aparezca la vacuna. Y esa cantidad de miles de pesos que se va a gastar en el sector de salud, que no es que esté mal, porque la educación es algo muy importante. La educación es algo primordial eh, en las personas, los, los jóvenes, las personas que necesitan los estudios. Y es una lógica. Pero la salud tiene que estar por encima de cualquier cosa. Entonces, ese tanto dinero que van a gastar, que se va a gastar en el país, que yo no me opongo a que no lo gaten. Porque yo no voy a poner un pero que ese dinero se coja para ayudar a la gente, que presione la gente a que llevemos una regla estable, de que respetemos, de que, que, que esa gente que tiene que salir día a día, que ese dinero lo cojan para, para cuartelarnos, para hacer lo que sea, porque esto no es un juego. Si se nos mueren nuestros si nietos, nuestros nieto, nuestro niños, ¿y entonces dónde vamos a parar? Bueno. Porque todo el mundo tenemos el problema de COVID-19 a nivel mundial, pero en este país es un problema difícil. Y las autoridades, eso que este presidente está haciendo, es muy importante también porque es que se reúna con estos dirigentes para que lo ayuden, porque han mamado Así la testa y que todo el mundo coopere. Cómo pues no, bueno, gracias Héctor, un placer. Gracias. Héctor, desde Las Guaranas, ¿fue que dijo? Sí. de La Peña. De La Peña, Pe, de la, de Peña la Peña. Peña. La, Peña. Sí. la Peña, Ok. Distrito, Mira. Distrito municipal de San Juan. Bien, obviamente Luis. que nosotros también tenemos que hurgar en gestiones que han tenido éxito. Porque hay países que no ha restringido y hoy tienen el más mínimo uh -huh. caso de 23 millones. ¿Pero qué ¿En qué países Corea. son eso? Corea. Oh. Y 500 casos ¿Y cómo son esas? ¿Cómo, no, es, no, ¿cómo hay es esa disciplina? sociedad? Hay disciplina Hay disciplina Y desde Jesús, siempre Tú lo has visto sí. Por la cantidad Señor Tú crees no Tú crees lo que sale compare, Corea? Compare, No ejemplo, compare Corea bueno, del Norte. No, lo que, lo, que pasa de... es que, no lo que pasa es que Allí han comprendido De forma Pero podría muy... ser verdad El no. problema es la disciplina ah, No Pero óigame esto óigame esto Tienen un, un poquito de todo ¿Tú Así como lo es? que pasó Con Don Miguel Pero así es Óyeme Así es como Así es óigame esto Así como es el COVID es sintomático, de distintos tipos de, sí. de reacciones, okay. ¿eh? sí. es decir, que tú tienes asintomático, tienes sintomático, tienes que te afecta la vista, tienes que te afectan los músculos, pero de esa misma forma hay afecta países que lo han ido llevando de forma coherente okay. y muy precisa, y ha llevado vale. incluso a la, a la inmunización. Policía. Vamos a una llamada, Francia. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿quién Adelante. nos habla? Le hablo de aquí, de, de, la, de la Duarte Arriba. Duarte eh, Arriba. Sí, oye, yo quiero opinar algo. Yo creo que el pueblo no hay que cerrarlo. Lo que hay que cerrar es la cervecería. Para que <risa> la alcohol se pare. Para que la gente se a dos horas. Y si la gente no vaya donde bebe, no bebe. Mire. Usted, usted va a los negocios, oiga. Usted va a los negocios y a dos horas bebida. Esa es mi opinión. Sí, gracias. gracias. Muchas gracias pues por mire, su opinión. Pero va... mire, déjeme sí, decirle la algo. Ser, el el es que no Hock, no la no es cervecería se quejó, no tiene 73% menos de venta. ¿eh? Voy, a <risas> voy a corroborar con el caballero que llamó. No es cerrarla, es prohibir las bebidas alcohólicas. Si tú prohíbes si la venta... Bueno, ustedes no vieron ya lo que, es que han pasado en las redes este. sociales. Que el gobierno acaba de decir que, exceptuando los lugares turísticos, se va... A restringir la bebida Parece sí, ser que nos están colocando No va a pasar la... nada Señores, es que la fiebre está que está hay un, Pero hay un decreto ya una, una autorización del Congreso Que le dice Pacheco mm. Bueno, yo le voy a recordar la pregunta del día Mis amigos ¿Considera usted que darán resultados Las reuniones del presidente Abinader con líderes políticos para tratar crisis generada por el COVID-19. Sí. Bueno. Llámenos, escríbanos sí. al 829-451-3381. Esa es nuestra vía de comunicación y respuesta. Hey.